Quienes me seguís sabéis que tratamos toda clase de temas de interés para los mayores, aunque sean tabú. Hoy toca hablar de suicidio, que afecta más a los mayores de 70. Las cifras han ido bajando en los últimos 30 años, pero ha habido un repunte en 2021 y 2022 en España. Los hombres divorciados y viudos de esta edad tienen las tasas más altas. Pero hay otras víctimas y queremos poner nuestro granito de arena para prevenir algo tan doloroso que suele dejar un gran vacío, además de un pozo de culpa en los familiares una vez pasado el shock.